Hola chicos, bienvenidos a PASI. Hoy vamos a dar el algoritmo de Kruska en teoría de grafos y este algoritmo lo que nos va a dar es el árbol de expansión mínimo al igual que el algoritmo de Prim. Nos podría dar un árbol de expansión mínimo diferente en el caso de que haya eh, dos o más árboles de expansión mínimos en nuestro propio grafo. Quiere decir que hay varios árboles de expansiones mínimo, eso sí, todos tienen el mismo peso, el más pequeño posible para nuestro grafo. Entonces... Vamos a ver cómo actúa cruzca Para ver cómo actúa cruzca lo que tenemos que hacer sería seleccionar arista de menor peso, evitando ciclos, ¿vale? Entonces yo voy a montar nuestro grafo aquí un poco más pequeñito, solo los puntos, ¿vale? Y vamos a ver cómo, aplicando esa simple regla, vamos a llegar al árbol de expansión mínimo. Que puede ser, como ya digo, distinto del que nos sale con el algoritmo de print. ¿Vale? Entonces, con las la aristas de menor peso, en este caso tenemos aristas de peso 1, que sería CD, pues la cogemos. de yo lo voy a tochando, ¿vale? Porque ya la hemos cogido. De y a J tenemos aristas de peso 2, ya no hay ninguna otra más de peso 2, pues la cogemos, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues buscar de peso 3. Como veis tenemos de D a K, de L a I y de A, a H. Como tenemos esas tres, pues las cogemos en el orden que nosotros creamos oportuno. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Pues una vez que ya hemos conseguido coger toda la lista de peso 3, buscamos la lista de peso 4. Aquí como veis tenemos una, dos y tres. Ya no hay ninguna otra más. Podemos coger la que nosotros queramos siempre y cuando evitemos los ciclos. Yo por ejemplo voy a coger de JK y ahora como veis tengo de I a J y de C a J serían esta y esta. No las puedo coger ¿por qué? Porque si las cojo se genera un ciclo. Y ese ciclo ya no nos daría lo que nosotros estamos buscando, porque un árbol de expansión no contiene ciclo. Entonces, esta lista y esta no las podemos coger. Ya no tenemos más de 4, pues buscamos de 5. Aquí tenemos una y otra, pues ya no hay más. Cogemos esta de 5 y esta de 5. Me ha salido un poco regular de AF, me ha salido más abombado, pero no pasa nada. Esto también la habíamos cogido. Eliminamos. Entonces ahora iríamos a peso 6 Como veis tenemos esta, esta y esta. ¿Qué pasa? Que si cogemos esta de aquí, ¿se generaría un ciclo? Pues la verdad es que no. Pues la cogemos. Si cogemos esta de aquí, ¿generaríamos ciclo? No. Pues la cogemos. Y cogiendo esta de aquí, pues ya tendríamos nuestro árbol de expansión mínimo. ¿Por qué sabemos que hemos terminado? Porque todos los vértices están cogidos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. ¿Están todos conectados? Pues ya hemos terminado. En el caso de que hubiera aquí otro vértice, con eh, en nuestro grafo, por ejemplo, aquí, y esta lista fuese de 12 y esta de 13, pues para juntarla tendríamos que coger nuestra lista de 12 porque sería la más pequeña, ¿vale? Pero eso este en este caso no se da por lo que ya <coughs> hemos terminado nuestro árbol de expansión mínimo por el algoritmo de Kruskal. Si tenéis alguna duda, pues me lo ponéis por YouTube, por el foro, por donde queráis. Si te ha gustado el vídeo, pues me lo dices, dándole a me gusta y yo hago más vídeos, ¿vale? Chao.